Estabilización del vuelo, ah, etcétera, este es de es Lo que, lo que se, se va a desarrollar más adelante, de la tras la haber solicitado de también este el cierre no del relleno, de relleno sanitario, o de. de, de ¿Cómo precisamente? Entonces, el basura? alcalde de Achacayo. Por esa razón, nosotros no queremos que ingrese a este relleno sanitario más basura. Repito, no existe el espacio suficiente. La única tienda que tienen disponible ellos es al deslizarse. Y también no adjuntan ellos su cálculo de ingeniería respaldando. Lo único, la Paz, presenta este informe social. Para nosotros es un informe social porque no vemos ningún cálculo matemático. de vida, no engaña al pueblo de La Paz diciendo que usted, Terza, ha respaldado. Nosotros necesitamos verdaderamente un cálculo de ingeniería que respalde de la única celda que tiene en este momento La Paz. No es como dice, tiene varias celdas, solo tiene uno, hermanos, y ese uno está a punto de deslizarse para la red, eh, había ha habido ya una notificación por parte del alcalde, el alcalde ha señalado de que pues ha presentado una, una carta que le iba a enviar a usted para ver el tema técnico para cerrar ya el relleno sanitario Esta mañana hemos recibido esta nota donde supuestamente es un informe técnico pero no tiene nada de técnico es ese informe debe es ser más técnico donde pueda sustentar su, con su cálculo estructural lamentablemente no lo ha hecho, y para nosotros es, no es garantía eso. Esta única celda va a durar simplemente dos meses, febrero y marzo, si es que se pone en funcionamiento. Y luego, ¿qué va a pasar? Abril, mayo, junio, ¿qué va a pasar a partir de abril? No tiene celdas. La capacidad instalada de esto, no, ya es saturado, tiene una, tiene una vida útil de 13 años. Ha empezado a funcionar el 2004. Hasta la fecha han pasado más de los 14 años, 15 años prácticamente. No, su vida útil de estos generadores sanitario ha vencido. Su capacidad de instalada ha sido saturada. ¿Alcalde qué es lo que van a perder con ustedes tras este informe? Los comunarios <tose>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 viendo en imágenes lo que ocurre a esta hora de la tarde, 13 horas con 9 minutos, agradecerá Helen San Román desde nuestra Unidad Móvil, es la posición que tienen los pobladores de Achocaya en todo caso, eh, incluso el alcalde eh, espera un informe más técnico, ¿Qué es lo que se ha pedido por un lado, se ha pedido eh, un eh, plan de contingencia inmediato ante esta situación, mientras acá en La Paz son seis días que tenemos la basura acumulada en las calles en los contenedores, o en las mismas las casas que se necesita una atención inmediata. Eso es lo que están pidiendo. Vamos a estar atentos a la información que se desarrolle desde Albacoma. Y bueno, en cualquier momento retornamos con más. Eh, Helen San Román desde eh, Albacoma. El tema de salud sin duda alguna preocupa. Hoy el Ministerio de Salud pedía acciones inmediatas porque las poblaciones de los alrededores que presentan molestias debido al mal manejo del relleno sanitario el relleno sanitario de la coma que también es muy preocupante porque como Ministerio de Salud jugamos un rol importante ahí eh, creo que eh, no se puede minimizar lo que ha ocurrido ahí porque bueno, según el informe que tenemos, este deslizamiento ha provocado que eh, 15.000 mil toneladas de basura estén al interferir. Más allá de las acciones que se han desarrollado, creo que eso es algo preocupante porque lo que debería hacerse es encapsular estas 15.000 toneladas de basura y de esa forma, de esa forma, de sin hablar de reducción del riesgo de afectación a la salud de la población. No nos olvidemos que en la medida que la basura está expuesta, bueno, se generan pues... A través del de aire se van a generar también el, el, la transferencia de, de gérmenes que puedan estar en la basura. ¿no? El polvo lleva de todo, desde tierra, lleva, pero también lleva gérmenes. Estos gérmenes pueden ser inhalados y pueden generar problemas a la salud. En su contacto con las mucosas, por ejemplo, con, la, con los ojos, provocan las conjuntivitis, que es un problema. Los olores provocan de por sí dolores de cabeza, un olor nocio genera malestar por el dolor de cabeza. Si ingerimos, ya sea a través de agua o alguna otra vía, porque no nos olvidemos que estos polvos que se generan, que tienen gérmenes, van a ir y se van a depositar en los alimentos que consumimos. Esos alimentos que vayamos a consumir también se tornan riesgosos. Nosotros hemos hablado de una alerta, porque la alerta quiere decir que debemos prepararnos. Creemos que es importante por el riesgo que se puede generar. Hemos vi visto a lo largo de esta semana cómo se han incrementado las consultas en el Centro de Salud de alpacoma principalmente por problemas que tienen que ver con dolor de cabeza cefaleas. También estamos viendo un leve incremento en lo que son las enfermedades diarreicas, que no aparecen pues, como la cefalea de forma inmediata sino les lleva un tiempo. Y eso también se está viendo que se está incrementando. Pero también en la ciudad del Alto, el Distrito Uno, seis zonas del Distrito Uno se ven afectadas por esta situación, por el conflicto de Alpacoma. Veamos. Para salvaguardar la, la salud de la población, pero no dice nada. Por eso que desde mi comisión hoy estoy pidiendo a la alcaldesa Soledad Chapetón para que también se manifieste como alteños. Y no podemos. Las zonas Tejada Alpacoma, Satélite, Arcoíris, Santa Rosa, Villa Exaltación. Y Chacarismal se encuentran en emergencia debido al conflicto de relleno sanitario de Alpacoma. Y no podemos permitir que se afecte por estos malos, malos administrativos técnicos que ha tenido el municipio de La Paz y, producto de esto, hoy están afectando a la ciudad del Alto y al afectar, la primera autoridad no dice nada. Para que el Ejecutivo Municipal, de manera obligatoria, si va vale del término, pueda generar una inspección junto con la Dirección de Medio Ambiente. Eh, como también la dirección de residuos sólidos, ¿no? que están en la obligación de proteger especialmente a la jurisdicción de la Ciudad del Alto ¿no? con relación al tema de la contaminación. Desde el Consejo Municipal enviaron una minuta de comunicación al Ejecutivo para que la primera autoridad de la Ciudad del Alto pueda asumir acciones, además de la inspección del relleno sanitario.